Hola, buenos días. Esto se llama Prueba de Coraje. <ríe> He decidido hacer esta directa para enseñarles cómo se puede aumentar el impacto de los videos con la elección adecuada de una cover o miniatura. Me van a perdonar millones de errores porque estoy en directa, pero les quiero mostrar. Eh, no con un tutorial, sino le quiero mostrar en directa cómo hacer una cover o miniatura. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar, estas son mis covers. Algunas que he realizado, siempre con Clipchamp, que es el instrumento que últimamente estoy hablando como editor de video, que es súper cómodo. Y estas son algunas otras miniaturas que he logrado con este instrumento que les voy a o les quiero enseñar hoy. Este instrumento, siempre cliché, pero sobre todo este instrumento que van a ver aquí al inicio, que se llama Toons. Discúlpeme mi inglés, que es pésimo. Si quisieran dejarme algo en los comentarios, pues no hay problema, con mucho gusto los lo leo. Y eh, realmente estoy haciendo todo yo a la vez. La edición, la transmisión, etcétera yo quiero mostrarles hoy eh, este maravilloso instrumento porque como yo prometí o sea mi oferta de valor dentro del canal es que voy a mostrar instrumentos que son gratis que son fácil pero que además no pierden eh, la calidad o sea si ustedes utilizan este instrumentos pueden igualmente demostrar una calidad profesional cuando realizan sus creaciones Hoy eh, les voy a compartir la pantalla para trabajar sobre el instrumento que le dije al principio, de nombre extraño que todavía no lo sé. Y se llama TUNS. TUNS estudio un instrumento, según tengo información, creado hace poco por un grupo de jóvenes profesionales que, que And, o sea, que ofrecen este trabajo con muchísimo amor y eh, que puedes, podemos utilizar de manera gratuita. tú tiene la posibilidad de crear miniaturas para YouTube, la posibilidad de crear miniaturas para los videos en Facebook y para los estados también o historias como nos conocemos en Facebook por la medida. Según tengo, tengo entendido, todavía no se pueden crear covers de esta, de estos pizzas, o sea, de 1,200 pizzas, a 675 pizzas, todavía se está trabajando en eso. Entonces, yo voy a crearles en YouTube. Cuando ustedes ponen aquí crear en YouTube, ustedes van a ver que deslizan hacia abajo y van a encontrar los templates o plantillas que pueden utilizar para hacer sus creaciones. Son aproximadamente 24 por cada una de las líneas, que son más de 7. Yo en aras del tiempo le voy a mostrar eh, la que voy a la que escogí para hoy. Según yo estuve leyendo, hay algunas recomendaciones siempre para eh, hacer las llamadas miniaturas. Y estas deben ser atractivas y llamativas, representativas. O sea, la imagen debe reflejar el contenido y la temática del video de una manera clara. Deben tener una alta resolución, ser coherentes con el estilo de la marca personal y deben ser fácil de leer. Ahora, por eso yo voy a trabajar en Tumblr y yo voy a escoger esta diapositiva. Porque, digo, esta planchilla bien aquí y la cagan. ¿Por qué voy a escoger esta planchilla? Porque después les voy a mostrar algunas características de mi canal que hacen que yo decida coger esta planchilla. Una de las cosas es que eh, mi canal no únicamente, pero inicialmente era dirigido, o sea, yo también tenía en mis manos el proyecto Mujeres, y entonces yo quise, no sé, siempre reflejo mi canal con Mujeres. Y la otra cosa es que también igualmente eh, eh, tiene este color. No exactamente este color, pero este color. A mí después les voy a hacer varias, ver varias imágenes de mi canal para que ustedes vean porque me gusta uh, tenerlo lleno de colorido. Ahora, ¿cómo vamos a Zoom? En Zoom, esto, por ejemplo, yo puedo personalizarlo. ¿Por qué? Porque yo puedo subir una imagen. Yo esta imagen ya la tengo aquí, déjenme ver si la encuentro, la tengo separada, porque yo le quité el fondo. Ustedes saben que uno puede quitar el fondo de las imágenes a, eh, en Canva, pero también uno puede quitar el fondo de las imágenes en otra herramienta que después les voy a explicar cómo se llama. Como ustedes ven, yo... Ya tengo aquí mi imagen y vengo aquí y la disminuyo un poquito. Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero esta imagen de esta muchacha en el fondo. La imagen de esta muchacha en el fondo, cuando yo marco aquí, bien, y se hace azul y yo la elimino. ¿Quieres eliminar la imagen? Sí, yo elimino la imagen y pongo la mía. De esta manera, por supuesto, que eh, la, la modelo es mucho más bonita, pero de esta manera yo estoy dando una personalización a mi miniatura porque soy yo misma. Ahora si yo quiero mejorar esa imagen, vengo aquí y busco color de la imagen y por ejemplo le puedo cambiar los colores o enfatizar los colores. Pero, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo mejorar un poquito aquí el contraste, la saturación, para subir un poquito la saturación del color. Puedo subirle igualmente un poquito el brillo a la imagen. Estoy trabajando solo en la imagen, ¿ok? Y de esta manera la imagen perfecciona la calidad, porque, por supuesto, no es lo mismo una imagen que, que yo hice con un teléfono a una imagen desde el punto de vista profesional. Si ustedes tuvieron una imagen profesional, pues, entonces la pudieron poner. Aquí quedó mi imagen. Yo la pongo para acá para que quede bien. Ahora, aquí, ¿qué hago? Yo les está pasando un título que se llama los secretos de una buena miniatura. Por tanto, sobre ese tema, precisamente, es el que voy a trabajar. Yo vengo y doy doble clic aquí y cambio. Y pongo tips, por ejemplo. Vamos a ponerlo con mayúscula para mantener el formato. Tips. Voy poner miniatura aquí. Bueno, miniatura porque es la palabra que más se usa. Ahora no se preocupen, esto lo elimino. ¿Y qué hago aquí? Esta imagen que está debajo, yo la puedo agrandar. ¿Ok? Y esta, esta, esta que está escrita, la puedo bajar y la puedo reducir. Ustedes siempre vienen a estas esquinitas y reducen la imagen. Puedo reducir mi imagen para no verme así tan grande y no dificultar. El, la suben siempre y van a este angulito y lo disminuir, por ejemplo, miniaturas, voy a poner la S voy a dar doble clic aquí, Un momentito porque se corre, por... ok, miniaturas, y da después la en centro, ok, se pueden hacer muchísimos cambios, pero yo les aconsejo eh, trabajar los cambios en dependencia de la misma proyección, porque estas... Estas imágenes, estos templates, son creados por diseñadores que, por pues, supuesto, yo no lo soy. Ahora yo quiero quitar estas dos aquí porque me parecen muy pegadas al título. Y yo vengo aquí. O sea, vamos a cerrar esto que habíamos trabajado aquí. La imagen, los colores de la imagen, vamos a cerrarlo y vemos aquí. Una vez que yo me paro arriba de la imagen para que no se pierda, aquí me lo hacen azul. ¿Lo quiero eliminar? Sí, lo quiero eliminar. Vamos a eliminar este también. Me parece demasiado cerca, no nos va a hacer falta. Y podemos, vamos a eliminar todos los que podamos eliminar porque al final vamos a poner esto. Laguna. Aquí lo dice, lo eliminamos. Ok. Ok. Ahora aquí cambiamos, ¿no? Un tip. Pues le ponemos el 1. Y por ejemplo, esto ya lo estuve buscando en el famoso chat. GVD, que el chat GVD hay que saberle preguntar. Entonces, en la primera condición que me dice es atractiva y llamativa. Entonces, yo vengo aquí, lo voy a dejar, voy a respetar las minúsculas porque me parece por la coherencia. Atractivas y Llamativas. menos todo lo demás. Ok. Este es un tip. Un segundo tip que eh, me dice representativa. Por eso, eh, en este caso, estamos trabajando con tip para miniaturas. Y es el objetivo representativas. Un tercer tip que me señala chat GBT. Es que sea de alta calidad. O sea, alta calidad. Venimos aquí, ahora cambiamos allí. Alta calidad. Eliminamos todo lo que está. Nos queda otro. Aquí vamos a poner un 2, que me confundí. O sea, me confundí, no, no me costaba. 2 y aquí 3. Ok. Es pues con el punto, o sea, para que se mantenga a la misma distancia. Un cuarto un tip que me señala eh, el chat es coherente con el estilo y la marca personal. Y yo lo voy a explicar. O sea, le di algunas algunos, eh, señalaciones, ¿no? Le expliqué que mi canal tiene muchísimos colores y además trabajan las mujeres. Entonces, que no quiere decir que los hombres no puedan aprender también de mi canal. A, a mí, eso me... O sea, todas las personas a que yo les pueda enseñar y que mis materiales les resulten interesantes, para mí es un placer. O sea, coherente con la marca. Dice coherente con la marca personal y el estilo. Mi estilo es simple... O sea, me gustan mucho los colores, pero una tendencia minimalista, como se dice ahora. Y la quinta, la, el quinto tip que me enseña la chat es que sea, o sea, que se pueda leer con facilidad. Y yo lo pongo aquí. Le, eh, permitir leerlo. Leer. Con facilidad. Yo creo que este cumple también este requisito lo que esté muy claro. Esta, esta última, vengo aquí donde está azul, OK, y la elimino. Ahora, una vez creada esta imagen, yo vengo aquí y le doy, el, o sea, yo puedo hacerle previo. Vamos a ver, vamos a probar. Si me lo demuestra, aquí está. Y, la, y, y una vez hecha la imagen, si me gustó, yo reviso bien tit miniatura, mi cara, porque quiero personalizar mi miniatura. Un tit es que sea atractiva, llamativa, que sea representativa. Me parece que lo es, que tenga, mantenga una alta calidad en, la, en, la, en el diseño, ¿no? en la prospección del diseño, que sea coherente con la marca y el estilo y se permita leer con facilidad. Ok la descargo y la guardo como eh, miniatura para mi YouTube. Y la salvo. Y ya, cuando yo realice el material que quiera realizar, sin ninguna dificultad, yo lo puedo ver. Okay. Ahora, yo quería mostrarles eh, otros instrumentos que también son gráficos, que me pueden decir, pero si, sí, Alina, no explicaste, eh, por ejemplo, no nos no, no dijiste cua, cómo usaste otros instrumentos. Yo removí el fondo con eh, este instrumento que ahora les voy a compartir también para que lo puedan ver, que se llama, aquí está, ok. Esto es un instrumento que es muy cómodo. O sea, un instrumento que realmente eh, es gratis y ustedes pueden, se los voy a mostrar, o sea, está el instrumento. Ustedes cargan una imagen. En este caso vamos a cargar esta imagen que ya yo había trabajado para en aras del tiempo. Pero como ustedes ven, la imagen. Me la edita sin el fondo y ya después yo la descargo y la utilizo donde yo quiero. Eh, es gratis, a diferencia de que esta, esta cosa de elevar el fondo a una imagen también se puede hacer con Canva, pero en el caso de Canva eh, es a pagamento porque es el Canva Pro que da esta posibilidad, o al menos yo hasta ahora he visto eh, que se trabaja así. Y. Eh, también, o sea, viene bien, tiene buena calidad. Déjame ver si te los puedo agrandar para que lo vean. O sea, se mantiene con buena calidad la imagen. No tiene ninguna dificultad. ¿Ok? Y es un instrumento útil y gratis, al igual que el Zoom. Como le digo yo, porque realmente eh, no sé bien cómo pronunciarles esta palabra en inglés. Me parece que es una aplicación bastante nueva porque yo le estuve preguntando al chat GBD cómo se trabajaba con, o sea, qué, qué pensaba él de este instrumento, de esta herramienta, y eh, me dijo que no, no tenía datos. Acuérdense que sucede que el chat GBD es eh, una herramienta que, que está actualizada hasta el 2021 y que solo algunas personas que hacen una extensión con Chrome del chat GBT pueden tener acceso a la información más actual. Pero como ustedes ven, eh, de esta manera se puede personalizar eh, fácilmente eh, una, una imagen que yo necesito utilizar para un, para una miniatura, no, para ponerla como miniatura dentro de mi canal realmente las imágenes son maravillosas y esta posibilidad de incorporar de incorporarse de lo mismo yo lo he visto muchísimo en youtube y decía cómo lo hacen porque es muy difícil claro en este caso mi cara tiene una expresión determinada pero eh, también ah, todo depende de cómo, perdón, todo depende de como tú quieras eh, poner la imagen no si quieres si quieres, no sé, hacen sí, si no, hacen admiración, tú, tú haces la foto antes, le elevas el fondo a la imagen y, y ya, y así simplemente. Entonces, le voy a mostrar, por ejemplo, cómo se ve mi canal para que ustedes vean el trabajo que yo he hecho, que no es para decir que yo lo he hecho, sino que me gustaría. eso es una forma de mostrarle que cuando uno realmente... Eh, quieren hacer un trabajo lo puede hacer miren el color que yo respeté. estos son los colores siempre no sé predomina la imagen de una mujer y aquí están todos los trabajos que yo estoy realizando para ustedes eh, me ha o sea me llama muchísimo la atención me ha me da un poco así eh, puesto a pensar muchísimo la cosa del uso de la inteligencia artificial que me parece súper bueno para dar tiempo a nosotros creadores de contenido y eh, contar con tres eh, instrumentos que nos dan esa posibilidad de, de, de, de, de trabajar rápido gratis y con calidad, me parece muy bien. El tercer instrumento que no se lo voy a enseñar pero se lo voy a mostrar es el chat GBT que también creo en algún momento lo se los puedo okay. en algún momento se los puedo explicar porque algunas amigas dicen ah pero no te responde eh, si realmente los el chat GBT para que te, es una inteligencia artificial, por tanto, no es que tú te pones delante. Bueno, es como en cualquier conversación, ¿no? Si tú en una conversación con un amigo no le preguntas lo que tú le quieres preguntar, no te lo responderá. O sea, hay que saberle preguntar al chat para que nos dé la respuesta que nosotros queremos tener. Por ejemplo, yo esto que, que les puse recogida aquí porque le pregunté inicialmente me dijo que no que, que no me podía explicar porque no conocía el instrumento pero yo le estoy preguntando y aunque no me habla directamente del instrumento porque parece que es muy actual a mí me pareció súper interesante las respuestas que me dio y además sabiendo un poquitico del tema me parecen aceptados no sé eh, si ustedes eh, mi objetivo, o sea, primero esto es una prueba de fuego. O sea, la primera vez en mi vida que me muestro yo directamente en las cámaras y en vez de organizar un tutorial que uno puede cortar pedazos del video, se lo mostré cómo fácilmente se pueden hacer maniaturas, cómo vienen bonitas, cómo vienen profesionales. Y, eh, y segundo, ¿por qué? Quiero que una amiga mía, eh, psicoanalista, eh, se decida y nos presente una directa sobre la interpretación de los sueños. Ella está un poquito indecisa sobre hacerlo porque es su primera vez, pero todos empezamos por una vez y yo también siento temor, pero yo creo que las cosas importantes es decidir hacerlas y hacerlas. Espero que le hayan gustado. Eh, no programé y, por supuesto, no programar, no hay muchas participaciones, pero eh, no hay problema. Si les gusta y quieren más información de este tipo, me lo dicen, pudiéramos organizar eh, una frecuencia semanal donde algunas personas in, eh, interactuaran o sea, ya desde fuera o desde adentro. Porque esta herramienta que estoy compartiendo hoy con ustedes para hacer la transmisión, que se llama StreamYard, <risa> Ustedes saben que yo al inglés no somos muy amigos. Esta herramienta da la posibilidad de tener 10 personas dentro y poder interactuar y hacer todas las preguntas. Soy dispuesta a enseñarlas y aquí estamos. Con herramientas que son gratis. Porque dentro de mi canal va a encontrar, por ejemplo, Flicky, que es un editor excelente. Pero si Clipchamp con Clipchamp yo puedo editar las voces y es gratis. Yo prefiero ahorrar. Eh, está chat que también en estos momentos todavía es gratis, no sabemos si va a hacerlo por mucho tiempo y que se puede utilizar, está el zoom studio para eh, hacer las miniaturas y está el stringer para hacer directas yo, es un placer si ustedes quieren eh, yo estoy a su disposición gracias y chao terminamos esta transmisión Espero que les sirva. Si no la pudieron ver ahora, no hay problemas en el video. Acuérdense que estamos tratando cómo aumentar el impacto de tus videos con la lección de una adecuada eh, miniatura o cover y que aquí está un instrumento que es gratis. Y recuérdense que en algún momento eh, haremos la transmisión de la interpretación de los sueños. Chao. Un placer.